Qué fuerte frase de Jesús, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo despacio. ¿Tú estás con Jesús de verdad? ¿Con el Jesús de verdad? ¿O con el Jesús que tú mismo te has creado? ¿Con el Jesús y el esquema que tú mismo has adaptado a tu vida? El que no está conmigo está contra mí, tenemos que buscar al Jesús real. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios, buscando lo que de verdad dice y lo que me pide, en la enseñanza de la iglesia que como buena madre va a querer siempre lo mejor para nosotros. No tengamos miedo, las exigencias de Dios son para nuestro bien y vivamos siempre con Jesús para estar por siempre dentro de él y con él. Soy el Padre Adolfo, recen por mí yo rezo por ustedes. Bendiciones.